Palositos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Mi mundo Hola ¿Qué tal? Caritas sonriente Mundo, nueva serie y nueva aventura Así que vamos a ello Hola, ¿Qué tal? Daniela ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto vamos a hacer la mesa de crafteo Y como tenemos aquí ovejitas, Vamos a pillar un poco de lana Voy a hacer eh, Pues más palos porque no tengo no tengo, me he quedado sin palos. Así que necesito. El pico. La pala. Bien, así que si queréis ir anotando las coordenadas. Por pues si acaso me pierdo o lo que sea. Y digo, oye, ¿dónde estaba este sitio? ¿Y me queréis ayudar? Podéis anotar las coordenadas. Tenemos bastante. ¡Oh! ¡Lo que he contado! <risa> ¡Empezamos bien! <risa> Vamos al dedo. ¡Ay! ¡Ay, que se ha atrapado! Se ha quedado atrapado el pobre. Esperad, dale ahí. Dale aquí. Cantando. Me voy a llevar esto. ¿Para qué? Para poder respirar debajo del agua. ¿Eh? ¿Eh? Vale. ¿Tenemos árboles? Madre mía, pero tenemos árboles de todo tipo. Ahí está. El lorito. El lorito. El lorito. Ahí está. El lorito. Vale, entonces. ¿Cómo tienen que ser? ¿Qué sería? La piedra. O sea, la piedra no. Las espada El pico. Um, no me digas que me he quedado sin madera. Sí, bueno, más bien me he quedado sin piedra. Y... Vale, falta el hacha, vale, la pala, vale, el, la azada. Tenemos dos de lana. Eh, habría que cocinar la comida, que si no, de qué nos alimentamos. ¡Oh! no me lo creo. Un oso panda, un oso panda, ¿dónde están mis cosas?, ¿dónde está mi casa?, no, tengo ni idea, bueno, bueno, bueno, la, la que hay aquí chaval, la que hay aquí, ah, ah, un niño, un niño, espérate, espérate el niño, espérate el niño, eh... correcto, no, no, como me golpeé, salvado Tengo lana No tengo lana Y ya tenemos Esto más iluminado Y despejado de árboles Que es lo que necesitaba Vale, ¿Vale? Tengo hilo que me puede servir mucho Para ah, No, no, no, no Me puede servir nada ah, No, no, me lo creo No, me lo creo Tengo cuatro niveles Así y así a tu casa a ver si sí, no muere muerto y carita 3 vale este bioma este bioma me gusta vale ya porque no pillas madera ahora voy ahora voy tranquilo no, no se me enojen sí esto aquí la espada el pico el hacha por favor el hacha y como veo que aquí no hay cama por el momento Vamos a dormir Por favor, duerme Acabamos todavía No tenemos ¿Qué hace usted aquí señor? Que esta es mi cama Bueno pues nada, no, tengo que hacer otra Tengo que hacer otra porque el señor se ha plantado ahí Genial Y yo creo que con esto Con esto Podemos ir a la cueva Tranquilamente. Explorar un poco por alrededor. Vale, y vamos a ver si podemos pillar cositas interesantes. Así. Los trae... ¡Oh, mini aldeano! ¡Oh, mini aldeanito! ¡Y ¡Sí tenemos hierro! ¡Vamos! Ahora sí podemos luchar. Tenemos su escudo. ¡Ah! No, no, no, me voy de aquí Aquí es donde estamos De forma provisional Viviendo, ¿vale? ¿Vale? Hola, Sai, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por ahora solo hay ovejas Árboles Y poco más Estoy por hacer, si no Un para abajo ¿sabes? Me que cae algún brote Tengo uno, pero es que con esto No me sirve de mucho Tengo que tener mucho más Ahora Muchos más brotes, vamos a intentar no enfrentarnos mucho a los esqueletos, sobre todo porque no tenemos armadura, ¿sabes? Si tuviéramos armadura a lo mejor sí, pero es que si no tenemos... ¿vale? Te pego una patata, ¿qué te parece? Te pego una patata, ¿te sirve? Le sirvió, interesante, parece interesante, parece muy interesante Acabo de llegar a una cueva espectacular sí. Es un agujero, eh <ríe> Lo digo por el, como diciendo Oye, que hemos encontrado Un agujero muy guay Pero aquí no hay nada para aquí sería la vuelta para el otro lado, vale Pues voy a salir por aquí es de día Uh Aclaro, se están generando Porque aquí hay mucho árbol Ah, no no no, no, no, no, no No, no, no, no, no ¡Esto no, eh! No tengo barco, no tengo barco No tengo barco, no tengo barco Y me voy a ir llevando la caña de azúcar Pero bueno, espero que estés entretenido o entretenida A ver, y para los que estáis viendo esto resubido Y estáis llegando hasta esta parte ¡Jolín! ¡Ole vosotros! Vale, estoy en la aldea Vale o eso o es otra. Yo diría que es la misma. Vale, ya tengo el nivel 10. Uf, nivel 10. ¿Para qué? para, para nada. Para los encantamientos. Creeper. Ven aquí. Creeper. Vamos. Vale. Dos. 3 y se acabó. Y dame las flechas. ¡Oh! Vale, ¿qué es esto? ¡Oh, amigo mío! Que... Oh, ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! No, no, no, no, no. Espérate, espérate. Métete en casa, métete en casa. Métete en casa. Métete en casa. En esta casa mismo. En esta casa mismo. Dame un Ender, dame un Ender. <risa> Me ha soltado esto Me lo ha soltado Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam eh... Y nos ponemos A donde? Pam, eh, pam Y pam, 24 Ahí está, suficientes Y voy a hacer Una especie de bajada Hasta... El hueco ese. Ahora para que no sea nada. ¿Sabes? Solo sea un simple agujero. Para poder bajar. Vale. Se ve, se ve cueva, ¿eh? Se ve cueva porque allí... Porque ahí se ve oscuridad. Me parece bien. Por favor, dime que no he bajado para nada. Dime que no he bajado para nada. Ah, vale. Me parece bien. Me parece correcto. Me parece interesante. ¡Uy, uh, que más por aquí! ¡Ojo que hay más! ¡Ojo que más! Pero bueno, cuando yo aquí? ¿Pero esto qué es? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. espectacular! ¡Espectacular! No, uy, casi, casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo donde... ya sabes, ¿no? pedazo curva? por aquí? Sí. ¡Pam, pam, pam! ¡Uf! El esqueleto que hay abajo El esqueleto que hay abajo Ahí Pam, pam, pam pam. Creeper, no tenemos flechas Bueno, ya hay mocos debajo Hay mocos ¿Te quieres apartar? Gracias. Espero que te esté gustando El directo y que sea entretenido Si es así deja tu me gusta Comparte el directo Y nada, deja tu comentario y si eres nuevo o nueva, puedes suscribirte que es totalmente gratuito. Y dicho esto, continuamos. Flota, flota. Flota, flota, que flota. Plo. Flota, flota, mi corazón. ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! No, un niño. ¡Un niño! No, no, no, no. ¿Pero por qué he bajado? ¿Por qué he bajado? Explícamelo. ¿De qué están? ¿De qué están? ¡Ah! No me lo creo. Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, wey Espérate uh, Uy, uy, uy, uy Que se ha quedado mi escudo? No me lo creo ¿No? Ya, ya, ya vale tanto chiste ah, Vale, vale, vale, vale Intentemos bajar otra vez, va Vale, menos mal Me cojo las cosas... Vampiro, al final no he podido ni lo que traían los aldeanos niño niño tengamos la fiesta en paz eso eso tú sigue tú sigue jugando demasiado no no no no no no no no no no no no no no no no no no no me vienen a saludar. Hola, ¿qué tal? Ah, espada, escudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, con seis yo creo que está bien. Ahí está. Esto, esto y esto. Deme todo el trigo que quiera. Ahí tiene. Ahí tiene. Trigo, trigo, trigo, trigo.